¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Eh, eh, eh. Are you talking to me? Are you talking to me? Me estás hablando a mí, eh. ¿Qué? ¿Me estás viendo? Yo no veo a nadie más, eh. Yo no veo a nadie más. Eh, me estás hablando a mí. Eh, que me estás hablando. Ey, ¿qué pasa gente? Sexy del internet, aquí Mercurio 309 en un nuevo video. Y hoy estamos en GTA V. Entonces, nada más, veamos qué actividades de supervivencia nos encontramos y. Vamos a ello, chicos. A ello. Bueno, gente, ya estamos aquí otra vez. Ya estamos, ahora sí, en la granja, compañeros. Y ahora, vamos a ver cuánto, cuántas rondas llegamos a sobrevivir. Ahora, ¿qué rayos <ríe> Al parecer nada más somos dos. Pero pues, ¿qué puedo decir, sabes? ¿Por dónde se entra? <ríe> no, creo que está la puerta, ¿no? Ah, sí, aquí está la puerta. Porque quiero el chaleco, ¿sabes? Ah, pero no es que está por aquí. Tú ten cuidado, mira que ya vienen por allá. Ay, ay, ay, ay Dios mío, ay Dios mío. Mira. Por la... ¡Ah! ¡Qué bien! No sé por qué me está hablando así. ¡Epa! Okay, eso fue relativamente. Sorry, el compañero le robé todas las bajas. Tú tranquilo compa, que ya vienen otros más. Que quieren pelea, que quieren pelea. Venga, venga, venga. Muy bien. Mira, ya está. Oleada uno, venga. Venga, venga. Empezamos bien, empezamos bien, empezamos bien. Mira que, vamos a ver cuánto sobrevivimos porque luego me confío y y termino perdiendo por lo mismo, sabes, es lo más chistoso e irónico, ¿sabes?, de esto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿por dónde más...? Es que siento que van a venir por aquí. ¡Ey! ¡Epa, compañero! Mira, es que siento que van a llegar por aquí otra vez. No sé por qué. Ah, mira, que van a hacerse del otro lado. Muy bien. ¡Y pale! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! Pensé que... <ríe> ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Mira cuan...! ¡Yi! ¡Eso, vaya! ¡Vamos, de este lado! ¡Cúbrate! ¡Mira que ya... ¡Ya empezamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Hala! ¡Hala, ala, ala! ¡Que me fueron ¡Que me muero! Mira. Oh, entra, entra, entra. Oh, No sé qué agarré, ¿saben? Lo más chistoso. E irónico. Shit down. Mira, yo voy a esperar así como... No. Mira, voy a hacer la vieja vieja confiable. ¿Por qué no corro? Venga, venga, quiero correr. ¡Eh! Mira, aquí me acuerdo que aquí era un, un... un sitio bueno. Para estas cosas. Aquí voy a esperar tranquilamente. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¿No vienen? Venga, suban ¿Por qué no suben? Watch <ríe> out. Watch out. Watch out. Watch out. Ya me voy a quedar ahí. En el tobillo, en el tobillo. ¡Sí! Se pusieron agresivos, ¿vieron? Ahí viene. Creo que ahí estaba, ¿verdad? No lo vi bien. Ah, no, es el otro. Ahí viene, Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene está en este cuarto Rápido, rápido, rápido, rápido Ahí está, compañeros Ahí está, ahí está Pero yo me acuerdo que esa en la escalera siempre es muy bueno para Para ahí campear, ¿sabes? Campear chido Podríamos decirlo, ¿saben? Literalmente, si sí es un buen lugar Mira ahí Ahí espera algo a lo menso, ¿sabes? no lo voy ahí está oh oh oh, oh. me muero que me muero que me muero que me muero que me, me muero arriba arriba arriba arriba arriba <risa> siempre funciona siempre funciona mira ay ay ay mira me voy a recuperar ahí Creo que está acá de hecho, aquí está aquí arriba, ¿no? Oh, oh, oh, oh, oh. Creo que van a subir. Mira, ahí ven. ¿Qué? ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué se muere? <ríe> ok, ok, ok. Son varios ahora sí. <ríe> son varios, son varios, son varios, son varios. ¡Eh! ¿Qué? Tengo granadas, ¿no? Sí, mira. Yeah. No, fey, ¡Ah! fey, fey. Fe. Eso fue muy. ha muerto, fin. Se pudo haber subido de hace rato, pero no. Bueno, quién quiere ahora si sí, quién quiere una carenta asada, eh, a este ritmo si se hace. Alá, alá, alá, alá Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Dim Sigilo, sigilo, sigilo, mira, creo que queda una no, no. Ok, está ya, mira, ahí está. Venga compañero, venga compañeros Ahí está, ahí está Yo solo la pongo Chris S men, no me está ayudando mucho Saben, se está muriendo muy temprano Pero no hay problema, no hay problema Vamos a recuperarnos otra vez del incidente Con las armas Y pues nada más Vamos a ver qué peces Bueno chicos, ya hemos vuelto al GTA Sobreviviendo ah, A ver si nos ha ido uno ya éramos tres, bueno, cuatro. Creo, salió uno al último momento. Ah, mira. Sí, mira. Allá éramos cuatro y pues nos traicionaron al parecer. <ríe> y ahora estamos en otro mapa diferente y podrán observar. No me acuerdo cómo se llama porque no me interesó cómo se llamaba. Solo me gusta. <ríe> solo me gusta, solo me gusta. Vamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos en de rango, iba a decir, ¿eh? en vez de ranch. Mira, ok, ok, ok. Por allá nos vienen... Recuerde, necesito una escopeta para de lejos, ¿saben? Me a llegar por varias partes, ¿eh? ¡Tengo que subirme aquí! ¿Dónde están los demás? Ahí están. Ahí. ¡Ah! ¡Aquí hay uno! Pensé, ¡Iba a dispararle a mi propio equipo! ¡Qué mala gente iba a ser!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 Ahí está, muerto, muerto, muerto, muerto, muerto. Aquí hay una persona más. Muerto. Aquí. Escuché todo. Muerto. <ríe> Venga, compañero. Soleada. Uno terminada. Y he tenido 20 muertas. Muerte bajas. Muy bien, muy bien. Vamos empezando. Hemos estado empezando muy bien, muy bien, muy bien. Mira. Agarrar este chalequillo. Y voy por ese botiquín ¿Por qué? Porque podemos, ¿eh? Porque podemos, la neta <risa> Venga Vamos a ver qué pasará ahora Este men no se anda con rodeos, ¿saben? Me tardé mucho en atinarle a ese men, ¿saben? Me tardé bastante wow wow wow oh, creo que aquí hay alguna. No, no, está aquí atrás. ¿Dónde más están? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Ya están, ¡están embardeando! ¡Están invadiendo Y aquí creo que no tiene ¡No! nada. ¡No manches, no los vi! <ríe> ¡No los vi! Mi... Eso me plas... Me plas... Sí. Mira que nos vienen por acá. Uy uy uy, uy, uy, uy, uy, uy, necesito botiquín, botiquín, botiquín, botiquín, botiquín, botiquín. ¡No! Eso, protégeme No se invaden. No, no, <risa> venga compañero, vamos a seguirlo apoyando a este mech. No sé quién queda, quién quedó. No, perdimos, chat. Maldita sea, maldita sea. Bueno, <risa> pasado de la oleada dos ¿saben? Bueno, creo que en la granja pasamos a más. Tres, ¿no? Cuatro, no me no acuerdo. Pero está chida, estuvo chida la partida. Vamos a ver qué, pe ¿Qué más procede.